La mujer, una mujer, la, mira la mujer sagrada, la mujer, hay que respetarla. Mujer se desnuda por su prestación es Una mujer protestó desnuda en la mañana de este lunes frente al Palacio Nacional en demanda del pago de sus prestaciones laborales. Luego de ser desvinculada del Ministerio de Obras Públicas, la fémina fue detenida por una patrulla de la Policía Nacional cerca de las 8 de la mañana. Estaba por apostada en la entrada de la Casa de Gobierno próximo a la avenida Doctor Delgado. Tras ser detenida, la mujer fue conducida al destacamento de San Carlos. ¿Eh? La señora alega que trabajó durante 12 años en obras públicas, por lo que lucha por sus prestaciones laborales, ¿eh? ascendente a 210 mil pesos. La mujer fue despedida hace cuatro meses y reside en el Sánchez Quisqueya. El hecho se produjo este lunes cuando precisamente se celebraba el Día Internacional de la Mujer fecha en que busca resaltar el valor de la mujer en la sociedad yo pienso que a cada quien inmediatamente es cancelado debe darle su presentación elaborable siendo siendo eh, eh, privado siendo pública no importa tienen que eso resolverlo más tardar un mes o menos si es cosa por no no durar tanto tiempo ¿Eh? Es porque sacaron todos los datos ya que tienen que ver contigo. Claro. Todo, todo está todo cuadrado, supuestamente. Un gobierno de cambio como este. De... Tiene, tiene que manejarse mejor. En siempre, siempre ha sucedido así en la administración pública. Así que te despiden y después. Claro. En entonces, tienen, si pegar, usted despide a una persona, no, sea gobierno, sea cualquier gobierno. Uh -huh. Si usted despide, sea empresa privada. Si usted despide a una persona, es porque usted tiene ya ¿Qué tiempo él tenía. Que, como dice Jorge, ¿qué tiempo.? todo su dinero de una vez, lo cancelan la semana o un par de yo días. Yo tenía muchos años que no escuchaba a este tipo de, de Y que de por prestaciones está feo, eso está feo, o se tiene que resolver de una vez porque hay dinero. Claro. 210 mil pesos una, eh, obra pública tiene más que eso Tiene que resolver de una vez. Eso, eso no es un proceso migratorio que hay que esperar un, un tiempo. Usted tiene que resolverle un mes. En café, ¿eh? Claro, no, tiene que resolverle a la señora que se denudó. Ya no le queda otra. Tengan cuenta que puede venir con una bomba ahora ella ya saben no. claro pasamos a otro claro por pues su dinero pasamos a